Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de en Cinematografía Cine. a través del programa de Fomento al Cine Fosil. Mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos eh, podcast escuchas que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa favorito Nada es Original? Este programa fantástico que ya llevamos, eh, pues ya perdí la cuenta de cuántos de capítulos que empezamos. El año pasado, como, como no queriendo, ¿verdad, Maestro Bunt? Como no queriendo, empezamos el, el podcast. Y bueno, ya tenemos una cantidad incontable de más de 80 capítulos. Lo cual, pues habla de que somos o muy necios o, o, o, o, o muy tercos o no sé qué. Pero bueno, eh, seguimos como estos últimos, pues ya no sé, como seis o siete capítulos se han dedicado a, eh, como saben, los, que, los, los tres eh, eh, así, dos Escuchas de este podcast saben perfectamente que pues, tratamos de invitar a gente que está involucrada con el ámbito del cine experimental para que nos cuente pues, sus secretos, sus, sus más bajas pasiones, sus... sus algunos, de, chismes, culposos, algunos chismes, algunos chismes también. Entonces, bueno, de eso, de eso es eh, básicamente el podcast, de eso se trata. Pero en esta ocasión, como fuimos bendecidos con el apoyo del de, de Imcine entonces, nos bueno, estamos dedicando estos últimos capítulos, no solo para hablar de, eh, con, con gente del medio experimental, sino también con los gestores culturales, los amigos, los promotores, los incansables promotores de, del cine, que se han ido sumando a la maravillosa gira ultracinema que lleva un recorrido fulgurante y que en octubre nos va a dejar, yo ya, no, ya tengo las manos llenas de, de, de actividades para octubre, pero bueno pues dentro de toda esa bueno, antes que de presentar a nuestras a nuestras invitadas especiales quiero darle ya ya le di la, ya, ya platicamos pero quiero darle la bienvenida oficial a ese personaje extraño que tuvimos que exiliar porque su genio es demasiado para este país el maestro Bunt desde el Monterrey canadiense cómo estás Antonio hola qué tal pues pues bien pues muy contento eh... La, la, la verdad, este trimestre ha sido, ha sido complicado a nivel profesional y personal, pero pues aquí estamos al pie del cañón y apoyando a Ultracinema a través de Nada es Original. Te dije que te llevaras a Yervita. Yervita es su famosa gata, que es la delicia de su Instagram pero se puso es, es, más, hecho, es más famoso que yo y, y no, sí estaba bien complicado Traérmela y bien, y bien carísimo Entonces pues habíamos eh, armado la cooperacha Por eso no eh, eh, que No te, me, fíjate, no te me deprimas por allá Fíjate que no sería mala idea Hacer una Un, un, un, este, un cochinito y, y, y, y, y traernos A yerbita a este, Por puente aéreo O por valija diplomática A ver, a ver cómo llega Vamos a mover nuestras influencias. Eso, eso no, ver, estaría mal, no estaría nada mal. Pero bueno, eh, para variar nuestras introducciones son muy largas, por eso nuestra productora renunció porque odiaba que tardáramos media hora en presentar a los invitados. No no, no nunca bueno, entendió no nunca entendió la la pausa que, dramática. Que eso se trata exacto que se trata sí, de hacer sí, generar resultados. generar la expectativa entonces pues. Por eso nos. Pero dejó. mira, le fue bien, a la, a la productora le fue bien de, de ser la productora de Nada Original, ahora es la directora de la gira Ultracinema. Así entonces, es. Saludos, Daniela, donde quiera que estés. Y, y, ella, bueno, es una, y ella es una de nuestras tres. Eh, sí, por supuesto, escuchas, por supuesto. Entonces, Tú, sí. Ahorita está supervisando que, que salga bien, porque si no, el, el Fonca, el, el cine, nos cae encima. Pero bueno, venga, sí. vamos a presentar a nuestras queridísimas eh, eh, invitadas del día de hoy, que eh, no sé si ambas, no sé si son las únicas, eh, pero eh, organizadoras de un maravilloso proyecto que se llama cineclub Luciérnaga, ya nos contarán, ya nos contarán ellas, y bueno, pues, nos acompañan el día de hoy Bárbara Moreno y Xochiquetzal Luna, eh, no sé, ahora sí que ya nos contarán en qué parte de la de la república están, pero lo que sí sabemos es que eh, eh, las funciones de ultracinema se realizaron acá en el bello estado de Morelos Y pues las hemos invitado para que nos cuenten todos los detalles Cómo estuvo, qué tal, qué les pareció eh, Se volvieron locos los niños o no O de plano odiaron las películas, ya nos contarán Bienvenidas eh, Bárbara Sochiquetzal, gracias por acompañarnos aquí a Nada es original Hola, gracias por invitarnos, qué gusto encontrarnos por acá sí, sí, sí Sochiquetzal Hola, yo soy Bárbara, les saludo desde Veracruz, desde Coyolillo, exactamente ahora, eh, y también muy contenta de estar aquí con, con Xochiquetxal, mi amiga, compañera, colega de este trabajo, y con, y con ustedes. Gracias Bárbara por oh, acá hablando de, de <risas> monstruos, aquí mis tuntunes de repente se, se alocan, pero bueno, es normal, este es un podcast pet friendly, por supuesto. Eh, a Sochiquetzal tuve la suerte de conocerla cuando me invitó el Imcine. Le debo mucho. Ya, en los últimos años me han tratado un, con un poquito de más cariño que de costumbre. Me invitaron a coordinar polos audiovisuales Morelos y Sochiquetzal ahí fue una de las. De las Andaba de colada. No, muy bien, muy bien. La, la verdad es que es una pena que ese proyecto haya desaparecido. Por un lado el Imcine suma puntos, pero por otro lado los resta y bueno, ojalá que lo, lo revivan en algún momento, porque creo que era un buen proyecto, a pesar de que fue virtual, ya que no tuvimos la, la fortuna de compartir espacio y, eh, físico, pero bueno, sí compartimos conocimientos virtualmente. Y a Bárbara, Bárbara pues, la conocí relativamente hace poco, porque me, me encargó un trabajillo por ahí, que le, a, a alguien le, le, le pasó el rumor de que por acá se hacían, se hacen chambas de todo, digo, para sobrevivir uno tiene que multiplicarse, y, y eso de que dirijas dos festivales, pues sí da... Y aparte, bueno, tengo un ejército de tuntunes que mantener, entonces, pues, por ahí tú no tienes que ser polifacético. Digo, el maestro Bund es panadero en sus ratos libres, y allá sale con su, con su bicicleta en Montreal a repartir pan. Pero bueno, y nada más como preámbulo. La verdad es que me da mucho gusto que poder platicar con ustedes, porque este proyecto de, de llevar eh, cine a, a lugares que no necesariamente pues tienen oportunidad, ¿no? A veces eh, no hay, pues, lo como es, las instancias culturales de repente se olvidan de, de ciertos espacios o simplemente no tienen la capacidad, pues, creativa, ¿no? De buscar maneras de, de acercar la cultura, ya no digan el cine, la cultura, ¿no? espacios. Entonces, ahí donde entran estos proyectos ciudadanos que con muchísimas más ganas que presupuesto, eh, pues andan ahí como... O sea, ahí estamos perfectamente en sintonía porque andamos ahí tocando puertas y, y abriendo espacios y, y pues sacrificando un montón de cosas con tal de que de poder compartir lo, lo poco, mucho que, que sabemos. Pero bueno, platíquenos cómo, cómo inició el proyecto del, del Cineclub Luciérnaga. Solo es en Morelos. Todo, ahora sí que me, me decía eso, Chiquet, como cómo de qué vamos a hablar? ¿O qué? Todo, queremos saberlo todo el chisme. Ya al rato les vamos a preguntar hasta intimidad, no, no es cierto, pero sí. <risa> este, eh, recuerden que solo tenemos tres radios escuchas, entonces, bueno, pueden hablar libremente, es un espacio seguro. Entonces, por favor, cuéntenos, cuéntenos todo. Pues el Cineclub empezó ya hace varios años con una inquietud. Yo soy de, de una pequeña comunidad que se llama Teacalco eh, y pues crecí ahí, mi familia este, es de allá, pero me fui muy pronto, eh, me mudé a los 15 años, 14 años a, a la ciudad de Cuernavaca y después me mudé a la Ciudad de México y siempre he tenido mi conflicto interno de sentir eh, cariño, pertenencia, pero también repele y, y así como como que me genera amor y odio ¿no? como que siempre ahí estoy en lucha con, con lo que significa haber crecido en ese pueblo y, y pues un, en la universidad cuando estaba terminando la universidad eh, una de las, más bien mi trayecto en la Ciudad de México y estar, eh, haber estudiado en la UNAM me maravilló y siempre hablo de cómo me sorprendió todos los espacios culturales que puedes encontrar en la Ciudad de México, ¿no? para mí era la Cineteca fue así de mis grandes disfrutes, eh, tener ahí en la, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al ladito teníamos el Centro Cultural Universitario, donde se iba a echar cheve, obviamente, pero también se iba a disfrutar del teatro, de la danza, y, y pues a mí me daba como celos, me daba celos de decir, ¿por qué aquí hay tantas actividades si en el pueblo no tenemos acceso a todo esto? ¿no? Y que yo siempre de chiquita, las vacaciones se me hacían eternas, Valoraba mucho el rollo de, digo, cuando fui a la ciudad lo valoré más, de haber crecido en un lugar muy tranquilo, pues muy rodeado de naturaleza, de, con un río, como con esa todavía no estábamos en contexto narcotráfico, entonces había una seguridad, pues, increíble, todos nos conocemos regularmente, las, las familias ahí como que son poquitas, entonces... Eh, pues sí, como que todo este descubrir la Ciudad de México, toda esta agenda cultural, eh, me, me gustaba mucho, me motivaba y tuve esta actitud de, bueno, podría hacer algo en el pueblo, ¿no? Pero no sabía bien qué. Eh, Bárbara y yo estudiamos Ciencias de la Comunicación y la mayoría de mis amigos se, se inclinaron por, por, esta, por todo el rollo del cine documental, todo el rollo audiovisual. Eh, a mí me encantaba el cine. Y dije, ah, pues creo que por el cine puede ser, ¿no? Puede ser como una buena, un buen gancho para que, ¿a quien no le gusta ver películas, no? Que yo, de chiquita, así en la televisión, los domingos de Cantinflas y todo eso, ¿no? Como que todos disfrutamos sentarnos a ver una buena película o la clásica telenovela en el pueblo causa mucha emoción y estrés el final de, de la telenovela. Entonces, pues así empezó, como muy improvisado, la verdad, sin tener mucha claridad, solo eso, como quiero hacer algo, a ver qué sale, y también ahí vino la decisión de, bueno, y a qué público está dirigido este proyecto, y, y como que los adultos no son muy fuerte, a veces me cuesta, pues, como que me sentía así, entre niñas y adultos, yo decía, bueno, creo que me siento más cómoda con los niñas, Así que se enfocó desde un inicio el proyecto para los niños, ¿no? pensando también mucho en mi niñez y cómo me hubiera gustado ¿no? que, que, que hubiera sido lo que valoraba en el pueblo y cómo me quería que, que hubiera más, más actividades, más movimiento en el pueblo. Y empecé proyectando en las calles. De las primeras películas que, que se proyectaron, me acuerdo mucho, fue Totoro, eh, porque también ahí empezaba el dilema de... Y los niños todavía se acuerdan, ¿no? De, ah, yo vas a poner tus películas raras, porque obviamente el público quiere que le ponga rápido y furioso muchas veces. Y, y bueno, ahí se vienen muchas historias, ¿no? Pero empezábamos con las proyecciones en las calles, ahí con, con, conectando con la tía, con las primas. Este, creo que algo bien bonito es que, y, me, y nos sigue pasando, ¿no? Hasta la fecha que en las proyecciones a la gente le sigue llamando mucho la atención de la imagen, ¿no? Ver así, proyectamos en la pared, pasa el burro, pasa la vaca, pasa la camioneta de los señores. O sea, como que es muy, es muy improvisado, pero a la vez es algo súper colectivo porque todos sacan su sillita, los niños se emocionan, ayudan a barrer. La vecina tal vez no sale a la película, pero nos da chance de conectar eh, todos los aparatos de la corriente eléctrica. Y pues las proyecciones... Me gustaron, vi que había algo que la gente sí le emocionaba esto de pues, salir, como ver algo que ocurriera ahí en la comunidad y ahí platicando con las amigas, con los amigos, pues, como oigan, ¿por qué no? Pues ya que esto como el cine sí está jalando, pues estaría chido que los niños pues hicieran sus propias películas. Y ahí entró Bárbara, Paola, Diego, como varios amigos justo de la universidad, que también eso fue algo muy chido, con que justo tenía este grupo de amigas que tenían todo este interés por el cine, por, lo, por proyectos más enfocados en comunidades, y empezamos a organizar talleres eh, en los veranos, ¿no? Como que nos íbamos una, dos semanas, eh, empezamos a trabajar más en dos comunidades, en Guajintlán y en Teacalco, y ya de ahí como que se ha seguido a proyecciones en diferentes pueblos, talleres enfocados en formación audiovisual, pero también he invitado a otros amigos de... Ahora estoy viviendo en San Cristóbal de las Casas, entonces también han ido amigos de San Cristóbal de las Casas para dar talleres de teatro. Nos hemos metido con también temáticas de mediación lectora. Entonces, bueno, como que ha seguido creciendo a su propio ritmo, a paso lento, también entendiendo, como lo que tú dices, ¿no? que hay que hacer de aquí y de allá para, para sobrevivir. Entonces nos emociona, pero siempre es el dilema que, bueno, estamos ahí como pues, un poquito como intentando entregar la mayor energía posible, pero no estamos de lleno también eh, en el proyecto, ¿no? Siempre nos tenemos que desplazar a otros lados. Y así más o menos comenzó el Cine Club. Oye, pues, qué maravilla que, que esa parte colectiva, pues, bueno, la, la verdad es que eh, se extraña, ¿no? Dur durante durante la pandemia, pues aprendimos un poco más a, a, ver, a ver y hacer cosas a través de la pantalla, pero el, eso de que el cine se ve mejor en el cine y el cine se disfruta más en colectivo, creo que no pierde y no lo va a perder, y, y por ahí quienes digan que el cine va a desaparecer y que las arañas, pues no es cierto, no es lo mismo ver una película en tu, en tu pantallita, porque te puedes parar y, y terminar de verla en 20 mil cachos, no sé, no sé, una magia, ¿no? Que que es verlas, poderlas ver en pantalla grande y, y acompañado de personas y ver las reacciones y, y los ruidos y todo. Y digo, eso que dices que de repente se atraviesa la vaca y también quiere es ver mágico. la película, ¿no? Es, es maravilloso, <risas> eso debe ser súper bonito. Y, y aparte, los niños, ¿no? Que, se, que, que también se, se, se sientan parte, que, que se pongan ahí a ayudar y, digo, nos, nos ha pasado acá en acá en, Tepoztlán, en el otro festival de, de, de, los, de, la, de animales llega a la pantalla y se vuelven locos y quieren ayudar y cargar, y o sea, toda esa, toda esa parte que, pues, hay que hay que cultivarla porque, porque eh, pocas oportunidades tienen, ¿no? De repente sí tienen acceso a pantallas, a celulares, porque era, pues, prácticamente todo el mundo tiene una, pero no es, no, nunca será lo mismo, ¿no? Siempre, que, que, que, pues qué bonito que, que podamos saber, digo, yo no he visto las películas, no he tenido esa, ese privilegio de ver las películas que les mandamos en pantalla grande. O sea, que de, de, de, eso, está, eso está bien, bien bonito. Y, y nos decías entonces que Bárbara entró, uh, bueno, cuéntanos Bárbara, ¿cómo, ¿cómo fue que te sumaste tú a, uh, más bien? Este, bueno, pues sí, como dices, ocho nos conocimos, eh, tuvimos la fortuna de conocernos eh, pues hace muchos años, en, muy jóvenes, en, <ríe> estudiando pues en la UNAM, pues muy, eh, muy, pues muy llenas de energía, de ganas, de esperanzas, pues ya saben, como uno cuando es así a sus 18, 19 años, yo también venía de, de la provincia, no de una comunidad, de la ciudad de Jalapa, pero pues igual, ¿no? Llegar a la ciudad era todo un choque cultural y, y, y creo que de algo de lo que más eh, me gusta, o sea, yo, yo ya hace mucho que dejé de ser así como una, una mita o puma de hueso colorado, pero algo que sí creo que, que es muy valioso de la UNAM es la oferta, la oferta cultural, ¿no? O sea, yo sí siento que yo siento que no aproveché tanto la universidad y las clases, porque pues también en ese tiempo no estaba ni tan segura qué quería hacer. Pero sí eh, la, los conciertos, las funciones, los la, seminarios, cosas así era como Súper rico y eso siento que es algo que pues sí, sí tengo que, que agradecerle a la UNAM. Y bueno, pues entre muchas cosas también los lazos como el que hice con Soch pues te, tuvimos esta amistad y ella, pues sí, eran cosas que platicábamos no en lo, en lo cotidiano, así como, ay, ahora que fui a mi pueblo, este, pues qué onda, o sea, todo el verano súper largo, no hay nada, tengo ganas de empezar con algo, y, y lo más chido es que Sochi se aventó sola, o sea, como en un principio sola, de, ahí con su, con su mamá, que también ha sido una parte fundamental del proyecto, este y toda su familia, ¿no? Pero su mamá y ella empezaron ahí con las proyecciones, y ya luego el siguiente verano nos invitó a, a nos convocó a, a un grupo de, de amigos. Yo ya había, yo ya había estado dando talleres de cine en una comunidad que se llama Tejalpa en Puebla, convocada por iraís también. Saludos a Iraíz, Ay, si nos está escuchando. Ella fue eh, Iraíz la que la que digamos que primero me acercó como a estos espacios comunitarios y Iraíz yo quedé pues Sí, sí, sí, Iraís Fernández, <ríe> también compañera, ¿no? Compañera sí, y sí, sí, sí, no, bueno, gracias, gracias, a ella le debemos la itinerancia de, de Ultracinema, ella nos ayudó a organizar la, la, la, el primer Ultracinema fuera de la ciudad de México. Órale, qué chido, sí, pues bien, Saludos. bien movida, bien movida y bien conectada, y este, bueno, pues ahí yo, yo le conté de esta experiencia a Soch de que oye, pues no manches estuvo así la cosa y padrísimo los talleres y las niñas los niños, las niñas, hicimos esta peli no lo vas a creer, en una semana sacamos esta peli que yo, algo que yo no creía posible y este y pues vamos a hacerlo y ya nos fuimos a hacer el primer taller de cine allá a Guajitlán y pues fue una maravilla, algo que siempre me gusta decir que, que, me ha, que me sobrepasó y por lo cual también así mi compromiso se ha mantenido ahí en estos espacios comunitarios. Es, es, es la, como el compromiso que hay de parte de, de allá hacia acá, ¿no? O sea, el primer cortometraje que hicimos en La Luciérnaga se llama este, El Transformador y se trata de un niño que se transforma en animales, es como una, una cosa, como un Nahual. <ríe> y este... Y pues como que la historia era algo súper loca, ¿no? A mí siempre me gusta decirles, no, hay, podemos contar lo que sea, ustedes no, no como no, no tengan límites. Y entonces luego así se vuelan la cabeza y esta primera historia era de pues el niño que se transformaba en animales, entonces se tenía que transformar en una gallina, en un conejo, en un gato, no sé qué, ¿no? Y ya a la hora de la realización era como que, órale, ¿cómo vamos a hacer esto? Y este, y ya a ver, ¿de dónde sacamos una gallina? No, pues que mi, mi tía tiene gallinas, yo, yo traigo la gallina y yo traigo el gato y yo y ya fue Fuimos a comprar el conejo y, y bueno, ya teníamos todo y, y yo y yo le decía a Socho, oye, ¿será que si lleguen mañana? Y mañana el llamado y nos vemos a las 7 de la mañana para que nos dé tiempo de grabar. Y yo, Socho, ¿será que si lleguen? Y Socho, pues quién sabe, o sea, pues, pues, pues no sé, pues vamos a averiguarlo. Llegamos tarde las maestras. Y los niños ya estaban ahí listos a las 7 de la mañana esperándonos con todo el vestuario que se les había encargado, este, su lunch, el gallo amarrado de un mecatito, este, el, el gato también ahí amarrado de un mecatito, el conejo en una caja. Bueno, estaban eh, comprometidos, comprometidos con la causa y siento que eso se ganó no, particularmente en mi corazón, ¿no? Así fue como que ellos están aquí, pues nosotros vamos a estar para ellos. Y entonces, pues a partir de eso se dio tan chido, tan mágico, tan genial, que pues dijimos, esto hay que darle continuidad, ¿no? Además de que, bueno, tenemos la facilidad que es el pueblo de Sochi. Entonces, pues así empezamos con un taller, otro, y luego invitar más amigos y luego más talleres, hasta que un verano tuvimos como 10 o 12 talleres, no sé cuántos, y pues ahí andamos. <ríe> aquí seguimos. Yo no sé, Maestro Bunt, pero a mí me hubiera gustado eh, que, que haber tenido cuando era niño más experiencias cercanas al cine, ¿no? Hacer una película a la edad de 8 o 9 años debe ser una cosa que sí te, te, te transforma, porque, eh, digo, afortunadamente ahora ya hay herramientas, ¿no? Ya hay como formas de, de que el cine se vuelva un poquito más, no me gusta la palabra, pero más democrático. Y por otro lado, eh, proyectos como el suyo demuestran que que hay, que no solo hay, no solo hay avidez, no hay talento, ¿no? En, en estas regiones que pareciera que no pasa nada, solo es cosa como de, de, de agitar tantito las aguas para que, agitar tantito el avispero, para que empiecen a surgir, surgir cosas, cosas buenísimas. Usted, yo sé que usted, maestro. Pues, Ay, ya ya te, te robotizaste y ya no te oí. no, sí, sé, no, no, no sí, sé si fue ¿no es, solo usted, mi conexión. Okay, caray. ¿Ya? Creo que ya. No, pero bueno, ya es que cuando hablo de la Condesa, usted se frisea también porque siente esa nostalgia. Como usted usted fue Fifi y fue a estudiar a las mejores escuelas de Europa, a lo mejor no tuvo estas experiencias, pero ¿no le hubiera gustado también este, esta cosa maravillosa de aprender cine de niño? O, o, a, absolutamente, porque lo, lo único, lo, lo que más tenía cercano, pues, eran las, las películas familiares que... que cada 15 días o cada mes nos proyectaba mi tío, nos veíamos, pero pues nunca me acerqué realmente, o, o el cinito en Super 8 de la Kermés, entonces pues eso era súper bonito también, pero sí, efectivamente yo nunca tuve como la, la, la cercanía de hacer una película, porque además pues mi entrada al cine es relativamente tarde, eh, a, a, a mí ahora que me, que me, están, me están, están hablando de, de, de, de, de las actividades del cine club, eh, te, te, me, me entró la, la curiosidad de dónde surge el nombre la lucierna, ¿por qué, por qué la lucierna? Quieres, bueno, pues, pues como Después salió algo que fue muy lindo, es que hay una comunidad donde trabajamos que tuvimos un momento así súper mágico, místico, eh, que es de las comunidades más alejadas de mi, en el municipio, me estaba hablando del municipio de Amacusaca, hay ocho comunidades. Y esta es así la más, la más, la más alejada. Y hemos tenido así un contacto con todo este pueblito muy chido. Y un día que veníamos bajando de, de proyectar o de dar talleres, nos agarró así de pronto la noche hermosa y todo, y un montón de luciérnagas. Y pues escogimos también, hay luciérnagas, es zona de luciérnagas, yo siempre me he sentido, eh, como soy una bióloga frustrada, muy sensible a todas las temáticas socioambientales, de hecho ahorita estoy muy metida también en temáticas de educación socioambiental, y para mí, eh, pues sí, algo, de, yo siempre he dicho, bueno, en el pueblo tal vez no tendremos pues acceso a... A muchas eh, cuestiones, entre ellas la cultura, hay una desigualdad importante. Pero eh, a mí la cuestión de la naturaleza ha sido un gran regalo, ¿no? Entonces, para mí sí era importante que tuviera un nombre relacionado con algún, pues así como en algún animal, algún elemento de naturaleza. Y pues cuando veo el proyector y ves a una luciérnaga que emite luz, me hacía el total sentido, ¿no? De esta luciérnaga que va ahí. Este, pues como tirando su luz y nosotros hacemos lo mismo con el proyector, que a mí, repito, lo que hace el proyector, no es necesario anunciar a veces, vocear tanto las películas, este, el proyector es nuestro, nuestro mejor voceador, no esa luz, eh, como que empecemos, o sea, que ya como que pasan y dicen, ay, qué onda, ¿no? Y eh, como que es eso, para mí ver luciérnagas es un espectáculo, es un gozo y también sentarme a ver esa película, esa luz, esas historias me, me remiten, ¿no? Como que ahí hacía esta analogía. Y bueno, y por ahí se han enlazado como varios, varios temas. No sé si Bárbara quiera, se me está pasando algo, quiera agregar algo. No, pues, pues eso este, está muy clara, ¿no? La, la respuesta fue así, esa, tal cual, una noche llena de ilusión. En ese momento el, como que todavía no teníamos tan claro, ¿no? o No había como claridad en el nombre. Y luego... También me acuerdo mucho que esa noche que nos encontramos las luciérnagas, esos niñas en el Zoquital, o sea, como que sí fue muy claro esa luz del proyector y se la pasaron horas jugando en el proyector, ¿no? Esto que pasa mucho y que, o sea, que nos ha pasado cada vez, cada función, o Cada que llegamos a un nuevo espacio, la luz, las sombras, el entender, ¿no? Como que a ver si hago acá, no sé qué, se proyecta allá, y este, si me alejo, si me acerco, ¿no? Entonces, pues ahí se dieron esos clics de la luz del proyector y la luz de las luciérnagas. Maestro Bunt, ¿respuesta a su pregunta? Es... No, pues es que, como, como mencion, me, mencionó Xochitl a, a Totoro, pensé que era por la tumba de las luciérnagas y, y yo ya iba a, a soltar la, la, la, la, la lágrima así, es. Eh, además, no poder, pero vamos, me, me, me, me, me gustó muchísimo el, el, el, el nombre y, y como esta analogía de, de las luciérnagas como, como, como fuente pues, de proyección de luz también, ¿no? Entonces, por eso, por eso me, me, me, me daba curiosidad, como saber por qué por, es la luciérnaga, ¿no? Y, y, y, y ya vi que pues no, no es por la película de los estudios. no Pero somos grandes admiradores y tengo que decir que o sea, con justo apenas a una niña que conocemos desde hace, bueno, desde que tenía siete años, eh, me estaba mensajeando ayer con ella, que ahorita ya es una adolescente, y me, me está diciendo, sí, eh, yo me acuerdo, nos conocimos en una proyección de Totoro, y me dice, y ahorita es mi película favorita, y yo, Ay, sí, yo todo bien, así, son de esos regalos que, que yo digo, perfecto, bien ahí, como que todo estudio Ghibli ha sido para mí este, mágico. O, oigan, y, y, y bueno, ahora que, que, que recuerdo pues, la, la tumba de las luciérnagas y, y como esta reacción, porque pues es tremenda, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál ha sido como, como alguna de las proyecciones o alguna de las actividades que ustedes recuerden como parte particularmente por alguna reacción del público, eh, que haya habido como algo pues, pues que les haya impactado, que les haya movido, no, particularmente, y, y hayan dicho, bueno, es, esto que nos, nos acabas de contar, pues es, es uno, no, como, como de, bueno, vamos por el camino correcto, pero cuál ha sido como, como algo así, como que los ha dej, les ha dejado así como... Como con la cabeza así, volando. ¿Tienes uno, Bart? Yo tengo varios. Yo tengo ah, tú, tú, tú. tú, tú sí. Bueno, a mí uno, eh, por ejemplo, que me, que me movió mucho fue eh, una proyección eh, de Billy Elliot eh, que hicimos en Guajitlán y teníamos, ahí había un niño que ha ido a nuestros talleres y que a mí, este pues, me preguntó, de las primeras veces así que empezó a platicar conmigo, me dice, Socho, ¿tú usas tacones? Y yo, pues, así le dije, no, siempre me ves con guarachis y tenis, ¿no? Y, me, y le contesta contesta la hermana, es que él sí usa. Es como que se sacó de onda, ¿no? Entonces cuando vio la película de Billy Elliot y la escena donde están los dos amigos que se visten, se ponen los vestidos y se maquillan y tienen esta plática súper profunda, como que él así volteó a verme de, ¡Ah! Alguien más lo hace, ¿no? O sea, no soy el único eh, que lo está haciendo. Y no sé, nunca ha sido tan hablado de este tema, pero yo siento que a él le movió algo muy fuerte ver a, ese, a esos personajes. Eh, eso para mí ha sido como que. O sea, son temas que no pode, O sea, que tenemos que cuidar, porque evidentemente en estos contextos, pues todavía hay mucho. Pues mucho. Las masculinidades están bien afianzadas, no se quiere hablar de la diversidad, eh, de la apertura. Sí hay, tampoco es que estén completamente cerrados, pero no son temas que se quieran hablar, ¿no? Como que no hay. Eh, hay este espectro, niñas, no sé, eh, hay estas opciones, ¿no? De, de su género, su sexualidad. Y para mí así fue como súper chido que él, el, el yo, mi interpretación es que se, ahí se, se espejó, ¿no? Con esta escena y, y, le, y, y les movió mucho. O sea, esa película a mí me, me, es una de mis favoritas también. Y también, ¿no? Como que ver a, al niño bailando y todo, como que en el pueblo así como que le saca de onda, ¿no? Como un niño así bailando ballet. Entonces fue, ha sido una de mis, de, mi, de, de mis proyecciones favoritas y la reacción también de la gente. Es, es que sí, es, es, está genial que a través de, de las imágenes, a través de las películas, uno pueda llevar otros mensajes, ¿no? Y que, que puedan conectar en las cabezas de, de los niños. La verdad es que cuando... Ustedes saben, el, esta, esta cosa de, del focine de, tiene algunas eh, cosas que le, le sumaron como para tratar de, de, de incluso de, de forzarte a salir de, de tu zona de confort, ¿no? En nuestro caso, dentro de, de, de las, de las restricciones, no restricciones, dentro de las reglas, eh, era hacer funciones para otras comunidades, ya fueran comunidades indígenas, niños, adultos mayores, eh adolescentes, migrantes, etcétera, ¿no? O sea, como todo un cúmulo de... de cuando yo leí eso, cuando vi, este, nos enfrentábamos a esa situación, dije, caracoles, ¿qué voy a hacer, no? O sea, nada de eso, ninguno de esos temas los tengo cercanos, pues, porque, bueno, nos hemos movido en otros ámbitos, y nos hemos movido... Eh, pues sí, trato, o sea, tenemos nuestra propia lucha para encontrar espacios, pero no han sido en ninguno, de esos, en ninguno de esos ambientes, por decirlo de alguna forma. Lo más cercano que, que pensamos fue como que los niños, ¿no? Dije, bueno, pues de, de, de lidiar con, como, como dice esa chiqueta, de lidiar con gente a lidiar con, con chamacos, pues nos vamos por, por los chamacos, porque es, algo, es un poquito más fácil, aparentemente, ¿no? Eh, entonces eh, dijimos, pues, y cómo? ahora la, la, la cosa era cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerle para que... Eh, pues los niños vieran cine experimental porque de repente piensas también que uno su, lo subestima ¿no? subestimas a los, a los mozalbetes y dices, ay no, pues les voy a poner una película y no la van a entender pero ahí fue donde, ah pero resulta que hemos luchado denostadamente desde esta alta tribuna para hacerle entender a la gente que el cine experimental no lo tienes que entender lo tienes que sentir, lo tienes que experimentar, lo tienes que experienciar, como diría el buen Gustavo Galupo. Y ahí fue donde mi, mi, mi cabeza hizo clic, inmediatamente eh, platicando con el equipo, o sea, vamos a poner películas de diversas manufacturas, lo que necesitan los niños es ver que se pueden hacer películas prácticamente con cualquier cosa. A lo mejor en, en sus casos, ustedes ya los niños ya tuvieron una experiencia de, de hacer una película, porque pues por los talleres, pero en otros espacios no, quizá, entonces, eh, y eh, yo creo que no, nos ha tocado, ya nos contarán ahorita, justo todo esto me sirve de preámbulo para que nos cuenten un poco cómo, cómo estuvo la, la función, porque nos han contado experiencias así de niños que, que, que se quedan como que, qué caracoles acabo de ver, y otros que empiezan a, ay, sí, no, es que, hoy oh, y esto, y lo otro, y, y, y, lo, y no o sea, como que, Obviamente, pues cada cabeza es un mundo, pero esa es la reacción que, que uno pretende que, que tenga, ¿no? Que las películas te, te hagan, eh, hemos dicho, el cine experimental lo puedes odiar, ¿por qué no? Puedes aborrecerlo y decir, bueno, en mi vida voy a ver una película experimental, es, es, es válido, pero la idea es que te despierten la imaginación y poder nosotros tener esa oportunidad de, ¿por qué no decirlo? De cambiarle la vida a alguien a través de una película, creo que es una, un privilegio, no que, que ¿no? Que no cualquiera... Y esto que nos cuentas, eh, Chiquetra, pues es un poco eso, ¿no? Que no sabemos que esta película qué, qué ideas le pudo haber dado a este chico pues para, para asumirse, para enfrentarlo, para, boom, yo qué sé, o sea, para empezar a encarar eh, la vida de otra forma, ¿no? Pensando que hay, hay más gente como él, hay más gente que, y, y son aceptados, no sé, o sea, una, una, una serie de situaciones que pueden surgir del simple hecho de, de ver una película y, y, y quizá, por qué no, pensar que eh, el chico será más feliz Simplemente porque tuvo la oportunidad de ver esa película Cambiar algunas situaciones Eso es, es maravilloso, no sé Pero bueno, cuéntenme, cuéntenos, ¿cómo estuvo? ¿Qué, ¿Qué pareció? ¿Qué caras hicieron los niños? ¿Se salieron? ¿Se aburrieron? ¿Le aventaron manzanas y tomates a la pantalla? No sé, cuéntenos No, pues... Como dices, este hubo de hubo de todo, o sea, hubo un poquito de todo. No había este pues forma de salirse. <ríe> bueno, eh, un, las primeras proyecciones las hicimos en, en, una, en una primaria. Entonces, pues ahí primero, como para ir tanteando, pusimos un poquito de todo, ¿no? Como un poquito de del catálogo de pues de IMCINE, que también pues, está ahí como que a la disposición, y un poco como que. Digo, no es requisito usarlo, ¿no? Pero pues ahí está, pues nos echamos un clavado, sacamos ahí unos, unos cortitos lindos. También este esta vez estuve, eh, animasivo, eh, tuvimos la fortuna de, de hacer ahí enlace con ellos y eh, tener un ciclo de animasivo y el de ultracinema. Entonces, eh, con los niños de la primaria lo que hicimos fue como que mezclar un poquito de todo, ¿no? Entonces poner un programa de IMCINE, un programa de Ultracinema, un programa de Animasivo. Y bueno, eh, ahorita ya dirá, este, Soch también sus impresiones, porque tampoco es que tuvimos mucho tiempo de platicar eh, como que cómo vimos cada quien, ¿no? no sí si lo platicamos en general pero bueno eh, lo que vi es que pues de todo no hubo quienes se quedaron así de que qué onda con estas no que han de ver o sea que se fumaron <risa> este los que pues sí como que estaban más enganchados desde la onda de, de como dices experimentarlo como que más eh, con, con sus sentidos ahí abiertos pensando como que qué estará pasando tratando de adivinar de, de qué va esto no y pues sí, los que de plano, pues rápido pierden la atención, ¿no? Hubo comentarios de, por ejemplo, el del santo, pues al ser un, este este cortito del santo, al ser un, un este, pues un, un personaje tan bien identificado, tan famoso, pues rápido les enganchó, o sea, como que el, con, lo, con lo que sí ubican, pues es más fácil hacer conexión, ¿no? Y nos dimos cuenta que ese fue de los cortos más, más gustados, más aplaudidos. Este, el, también los donde salen los perritos, ¿no? las Pues sí, la verdad había muchas niñas que cuando salían los perritos así de, ay, los perritos y los corazones y los tuntunes y y así como bien tiernas. este Hubo uno que me acuerdo, esto ya fue cuando hicimos la proyección al aire libre en una de las comunidades, en la pantalla inflable, que obviamente también la experiencia cambia de proyectar así en chiquito, en una pared, a proyectar en la pantalla, y todo eso estuvo muy padre. Y este había unos niños que acabó la, acabaron los cortos y, y ya empezar la función, ¿O a qué ¿verdad? Y, y okay. ya van a poner la película... Y nosotras, estas son las películas. Y ellos, no, no, esto no nos prometieron, así como que estaban como que, esto que... Decepcionados o sea, esto de la película. vida. Decepcionados de así, no, ustedes nos dijeron que iba a haber películas. Y nosotros, pues estas son las películas. Y ya bien, bien decepcionados este. Pero pues bueno, eso, o sea, ca causó como que causó de todo. A mí una experiencia que me llevo que fue genial, que también nos la inventamos de último momento porque algo que tenemos Ochillo es que también somos este perfectas, perfectas improvisadoras, este así como que y luego nos gusta más y más y más y ya estamos agotadas y ya fuimos a mil funciones, pero de pronto nos enteramos que era la fiesta de la presentación de la reina del de la feria del pueblo de Guajintlán y que pues iba a haber baile y como que las dos nos volteamos a ver así como que, como que estás pensando lo mismo que yo y yo sí <ríe> y que vamos a proyectar este, aprovechando que nos habían prestado la pantalla y, y bueno, va, vamos a proyectar y proyectamos sin sonido, ¿no? Pues porque estaba, allá ya tenían su sonidero a todo lo que daba y, y pues lo que te mandé, ¿no, Micha? Que dije, esto ya es como otra película de la película, o sea, yo sentía que estamos haciendo nuestra película experimental de ultracinema porque pues lo que estaba, se estaban proyectando las películas de ultracinema, pero con el fondo del baile del pueblo, con las luces acá. Oh del sonidero, y como que estar ahí era ya toda una experiencia súper loca y surreal, ¿verdad? Y pues la gente sí estaba entre que bailando y de pronto se, se acercaron ahí a, a ver qué, qué onda que están, que están proyectando estas locas, y es, esa experiencia estuvo muy chida. <risa> Ay, qué maravilla, ¿no? Pues qué ganas de estar ahí, ¿no? Justo para ver eh, esto, ¿no? No sé, eh, digo, de por sí, el... Estas fiestas de pueblo siempre son así como surreales, pasan un montón de cosas muy extrañas y duran, a veces duran días y bueno. Ahora imagínate, les, les plantas ahí una pantalla con, con, con cosas más locas y, y bueno. No, pues qué maravilla que pudieron experimentarlo y, y ya, ya entendí por qué nos, nos llevamos tan bien. No, yo espero que podamos seguir colaborando porque igual el maestro Booth no tiene llenadero y todo el tiempo está pensando, qué, qué ¿ahora qué vamos a inventar? ¿ahora qué vamos a hacer? Porque... Ya eso ya superamos, ya lo hicimos. Y este no nos falta proyectar, o sea, nos falta de verdad esa parte de, de, de tomar más las calles, ¿no? Hay un, hay un festival en, en Etiopía que en alguna ocasión eh, intercambiamos programación y, y estos cuates van y de plano proyectan debajo de los puentes, ¿no? Entonces imagínense, sin experimentar así, debajo. y aquí me dan ganas de, aquí en Tepos, de repente agarrar un proyector y, y donde, sea, donde, me, donde sea, donde sea que se refleje, porque eso, eso también es como de alguna manera, pues que la gente, o sea, eso, sin esperar que se junte la gente, ¿no? Nada más que, que vaya pasando, no sé, no sé. Pero bueno, ya convenceré al maestro Bund que, que deje su palacete veraniego allá en Montreal para que me, me ayude a andar persiguiendo espectadores por las calles de Tepoztlán. Pero bueno, ¿qué, cómo, cómo, cómo, cómo, ¿cómo ve esta experiencia, maestro Bund? ¿Verdad que no. sí se antojaba? Yo, yo la verdad es que, yo lo he dicho varias veces desde esta alta tribuna, dejad que los niños se alejen de mí, pero la verdad es que lo que nos cuentan ahora, me, me parece que puede ser un buen reto, un reto interesante, pues, acercarse a, a, a las infancias y, y mostrar así como como a lo mejor a través de algún taller, pues, pues algo, algo locochón, porque de pronto hay cosas como, como bien, bien interesantes. Ca -ca Casualmente en Addis Abeba hay una, algo así como Estación México o Plaza México, o sea que como hay Estación Etiopía en el metro, pues a lo mejor por eso pusieron algo de México o par el parque o no sé qué diablos había allá en Addis Abeba, entonces está como muy curioso. Podríamos regresar a, a proyectar cine, cine hecho por niños eh, en, en Etiopía, ¿no? Una cosa así, ya... Sí, pues sí, no, no, no, no, no dejo de, de, de, de pensar qué más podemos hacer ahora. Y, sí, este, pues dice, dice uno, ya, ya no voy a hacer nada, voy a tirar la toalla y coge uno la toalla. Entonces, pues sí, hay que hay, hay que hacer, hay que hacer este, varias cosas y, y seguir en eso. Pues sí, pues sí. Oigan, pues qué maravilla, qué, qué, qué, qué lindo que nos que nos cuentan esto, cómo, cómo, cómo estuvieron las funciones. Y, y cómo funciona... Eh, digo, ustedes también fueron eh, beneficiadas, ¿no? También les tocó eh, este manto sagrado del focine del que nos cubre. Es una cobijita en realidad, la verdad es una cobijita que nos nos tapa tantito del frío. Pero bueno, ayuda, ayuda. Saludos a nuestros colegas de, de, de, del Focine. Por favor, síganos apoyando el próximo año porque lo que estamos haciendo es increíble. A estas, estas chicas, por supuesto, lo que hacen es, es fundamental, es necesario, pero cuéntenos un poquito más cómo funciona. O sea, ustedes hacen, tienen como un periodo eh, específico de funciones, ya pasó todo este evento, lo están haciendo cada mes, o no sé, digo, la gira, por ejemplo, va de agosto a noviembre, pero ustedes, ¿cómo está el asunto? Antes de eso, yo quería decir, eh, ahí como que contarles, bueno, en, en, en mi experiencia así de todos estos años de trabajando con niñas, que la verdad empezamos así como muy eso, ¿no? improvisando, y, y justo, o sea, pensaba, va a ser más fácil, y a mí la verdad es que no me parece que sea tan fácil trabajar con niñas. No, y más bien como que pronto lo que he aprendido es que es, los niños tienden a ser más honestos y de pronto es una honestidad que espanta, porque justo pensando así en los cortos, como que sí volteaban y era como, y la película, así como que los adultos sí se quedaban así de, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero los niños así, sin, sin filtro, ¿no? Muchas veces son súper directos y, y encantan, pero a veces es como, ouch, tranquilo, ¿no? Eh, y también definitivamente es más esperanzador. O sea, sí, pues la niña tiene esa, esa dulzura, todavía no todos, no todas, pero todavía tiene como ese anhelo, esa capacidad de asombro, de emocionarse, y pues con los adultos ahí como que nos lo robaron, nos cuesta ahí sacarla a pasear, y pues eso es como para mí así que me alienta un montón trabajar con niñas. Eh, pero sí, lo que platicaba Bárbara de esta proyección es de al aire libre que hicimos de los cortos, que ese día con la pantalla lamió un perro... <risa> Los chivos, un caballo casi se estampa y de pronto salió un caballo de la nada y yo así de, ok, se va a estampar en la, en la pantalla y el chivo. Y luego pasó todo un, este es un, es un pueblo que donde se crían muchos chivos y de pronto sí teníamos un montón de chivitos a un lado de la exhibición Entonces, bueno, fue de verdad una, una proyección muy chida. Y también decir algo que notamos y que seguro ustedes saben es que les niñas, y pues, como están muy acostumbrados al formato telenovela, uno es que tienen eh, narrativas de donde el principio, el clímax, el final, feliz, esté bien marcado. Y la otra, que yo te, me daba cuenta, es que cuando estaban estos cortos de, más familiares, de videos, o sea, de, de, de familia, como que les sacaban de onda de por qué, porque esas personas comunes, como, como yo, como el de acá al lado, están ahí en el cine, ¿no? Y nosotros siempre hemos, como enfatizado mucho es, no, ustedes o sea, tienen una voz, ustedes también lo cotidiano tienen una historia y ustedes tienen que para eso, o sea, pueden ser los protagonistas de estas historias, ¿no? De, salgámonos de estos parámetros que nos han enseñado de solo este de tipo de gente este tipo de perfil va a salir en la tele y en el cine, ¿no? Entonces También esto ha sido bien chido, como como que hemos siempre, siempre que vamos a proyectar, les mostramos también los trabajos que hacemos en el Cine Club y es bien chido que digan, ay, ahí está, no sé qué, y ahí sale mi primo, y no sé qué, entonces, eso para mí es un gran regalo, y también creo que es algo que me parece muy chido de los cortos de ultracinema, ¿no?, como ver esos personajes cotidianos en esta historia, en otro tipo de narrativa, Angélica María prendió a las señoras, obvio, ay, que que padre, todos que estamos, que era, era el cine final, era Angélica María, como que ahí la señora escuchando de Wow ¿no? O sea, como que verla tan joven. Entonces también ahí como que verla en modo psicodélico, o sea, eso, como que las reacciones, no tenemos buenas cámaras para grabar las reacciones, ahí sí nos falta ahí como meterle más punch, pero sí, sí estuvo sí estuvo chido. O sea, como que siento que eso, eso lo van a recordar. Pues de, ahí van estas con sus, con sus proyecciones raras, pero las van a recordar. Oye, no, pues qué maravilla, la verdad es que ahorita eh, a, a, estas palabras que, que, que acabas de decir hacen que tenga mucho sentido todo lo que estamos haciendo porque, pues no te imaginas, ¿no? La verdad es que el impacto que puede tener y, y, y sí, la verdad es, es, es muy gratificante escuchar que... que pues eso, que los chamacos, que las, las señoras, que la gente de alguna manera reacciona a esto. Y es súper importante esto que dices, ¿no? Como eh, estamos tan acostumbrados, Hollywood nos tiene tan sorbido el seso y, y tan encaminado a que el cine tiene que ser de una forma y que es importantísimo nutrir a estos chicos, nutrir, o sea, eh, no, como dices tú, los adultos ya estamos fritos, ya, o sea, ya, no, ya no ya no va a haber manera de que, de que eh, aprendamos nuevos trucos. Pero los niños sí, afortunadamente tienen todavía esa inocencia, tienen todavía esa avidez de conocimiento. Entonces hay que empezar a nutrirlos con otros, con, con, con, no con chatarra, no con, con comida chatarra, sino con cosas más, más, al menos distintas, ¿no? Para que empiecen a pensar de maneras distintas y que empiecen a decir, ah, bueno, o así sea, se vale, o sea, no, no necesariamente mi película tiene que tener principio, este desenla ¿cómo es? Principio, clímax, desenlace, sino... Puedo ex explorar otro, otras, otras, ni siquiera puede tener guión, o sea, puede no tener un guión, no sé. Y eso se me hace súper, súper interesante. Y qué bueno que, que, pues que tengamos esta oportunidad, insisto, estoy completamente feliz, se me están acabando las palabras de la emoción de saber que, que, que a través de, de, de ustedes... No, y bueno, déjenme, le, le platicaré a los, a, los, a los colegas que nos compartieron sus películas, que también están emocionadísimos, les paso las fotos que nos mandan, nosotros, yo se las, se las comparto y así como que, oye, gracias, gracias por darnos la oportunidad de llegar a estos públicos que por supuesto ellos tampoco se imaginaban, ¿no? O sea, eh, este amigo Daniel Valdés hizo esta pieza jugando, la de Angélica María, porque ama profundamente a Angélica María, y, y la hizo para, para juguetear y, y, y de repente saber que se que se está compartiendo con, con, con público así, tan joven, o con público tan, tan poco común para, para estas... Para, entonces, eh, pues él está fascinado, ¿no? Y, y pues bueno, no sé, gracias, gracias de verdad, chicas, por darnos esta oportunidad. De esta, o sea, hoy, hoy me quedo más contento de lo que ya estaba, porque eh, estamos cumpliendo un objetivo que... Lo, lo, lo peor es que ni siquiera nos lo habíamos planteado, ¿no? O sea, la gira ultracinema está pensada, pues justo para formación de públicos, pero yo siempre como en este espectro, o sea, pues en el espectro, en el espectro de donde, de donde te, te puedes mover o que imaginas que puedes alcanzar, pero gracias a proyectos como el suyo, la verdad es que estamos superando las expectativas así, pero por mucho, y, y, y situaciones como las que nos cuentan, eh, pues hacen así como que, no sé, hasta, hasta se, se, se siente así bonito en el corazón de, de poder contribuir un poco a que, a que esta situación cambie, no porque... Está, o sea, si sí estamos muy, muy, muy sumidos en, en, en ciertas prácticas y lo vemos en, el, en, en cómo se, se, se hace el cine industrial. Muy poco, poco a poco se han ido abriendo espacio otros cineastas, eh, cineastas indígenas, cineastas afromestizos. Pero eso ha sido eh, eh, pues trabajo de, de años, ¿no? De, de luchas contra gremios, contra mafias, contra un montón. Pero siento que en el futuro será más alentador justamente porque hay esfuerzos como el suyo que... ¿Por qué no pensar que el próximo, eh, el, el próximo émulo del Maestro boom salga de, de, de estas comunidades, no? O sea, el próximo Maestro boom del, del siglo, bueno, de lo que viene del siglo XX, XXI, perdón, eh, salga de, de por ahí y, y pues nos, nos hará muy felices. Ya, ya, ya no sé ni qué más decir de la emoción. No, yo, yo, yo, yo, yo espero que no, yo creo que viven... Más alivianados, menos estresado. Más no, perdido. bueno, yo, yo no decía de todos tus traumas, ni tus ansiedades. No, o Esa o es sea, no, tu no. genialidad, de tu genialidad. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno <risa> está bueno, está bueno. Porque sí, no, uno como yo, no, pobrecito. Que, la neta, sí, este, qué mala, mala onda. Pero bueno, si es así, pues sí. Pues bueno, chicas, la verdad es que eh, el tiempo se, se va volando. Eh, estamos a punto de de terminar eh, esta, esta maravillosa sesión. La verdad es como dice el maestro Bon, de repente pues te topas con situaciones que dices, ya, al diablo, ya, o sea, para qué ando, eh, para qué ando este, eh, haciendo cosas así en experimental, nadie las pela, nadie le importan, pero como dice mi tía Abelina Lesper, en realidad el arte no es necesario para nadie, para la vida no es necesario, es necesario para uno. Y entonces estas cosas pa, pa, las haces porque... Eh, Sientes la necesidad imperiosa de, de, de, de poner tu granito de arena para que las cosas sean mejores, ¿no? En este caso, el, el, el ultracinema está, está fundado sobre las bases del de, de, de bien común, de compartir información, de compartir las películas, de darle oportunidad a los cineastas de que, de, de que sus películas se muestren y de darle oportunidad a, a nuevos públicos de acercarse al cine experimental para, para quizá, ¿por qué no?, eh, que, que se imaginen otras formas de, de hacer cine por supuesto no serían, no serían posibles, sin la, en este caso de, de la gira y de, de poder compartir en espacios no, no, antes no, nunca imaginados si no fuera por la, la, la gentileza de proyectos como el suyo que esperemos pues duren muchos años, ¿no? esperemos que tengan eh, oportunidad, que el Focine por favor, las vuelva a apoyar, Yo no sé si tienen planes de, de volver a a, a participar, pues supongo que sí, porque bueno, esta esto, esto es como una especie de, de, de droga que uno tiene, o sea, dices, ya, bueno, ya hice 10 funciones, ahora el próximo año voy a meter para hacer 20, ¿por qué no? Y no? luego 25, ¿y por qué no? Por todo el país, ¿no? No solo Morelos, ¿no? Por, por ampliarnos a Veracruz, yo qué sé, en fin, ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando. Entonces, por favor, señores de... De, del Foscine, yo sé que todas las semanas religiosamente escuchan este podcast porque pues andan checando también a ver qué. En esta ocasión no les vamos a pedir para nosotros, les vamos a pedir para nuestras amigas del de cineclub La Luciérnaga eh, y bueno pues les vamos a pedir que nos que nos den unas, unas palabras finales para para ir cerrando esta esta muy muy bonita y emotiva emisión de Nada Es Original. ¿Quién quiere empezar? Venga, Bárbara. Yo, ah, bueno. Oye, hablando del focine, Micha, no sé si aquí se puede decir, pero dijiste que podíamos decir intimidades. Por favor. Más bien nos, nos conocimos eh, hace un o hace un año y cacho cuando fuimos jurados del primer cierto? focine. Es cierto? Y tú y yo fuimos jueces, y, este, y ahí no nos conocíamos. Y me acuerdo que, te, que teníamos nosotros seleccionados los mismos proyectos a los que, que como que queríamos apoyar que estábamos un poco ahí como que debatiendo contra los que querían apoyar a este, sí, lo voy a decir, a la academia. A la academia, por favor. Ah, ¿Te acuerdas? Sí, de que no, ahí por ya supuesto, nos estábamos sí. echando el rap. Eh, Estos y los que, los que estaban pidiendo no sé cuántos millones para su festival de, de los cabos y no sé qué. Y, y bueno, la verdad, qué chido que, que este año pues nuestros dos proyectos salieron beneficiados y que Focine pues hice, porque la verdad yo no estuve tan contenta, ¿no? Con los primeros resultados, digo, ahí pudimos medio abogar, ¿no? Por, sí. Y como si fuera un contrapeso, la verdad, como que yo me acuerdo mucho de eso y... Y que fue chido, ¿no? Porque pues si no iban a salir beneficiados, iba a salir, bueno, creo que al final sí salió beneficiada la academia y lo único que pudimos hacer fue que, pues Va. que se le bajara un poco el monto, fuimos nosotros. Ay, sí. <risa> academia, no. fuimos nosotros. Sí, <risa> no, nos, nos van a odiar, nos, van a, nos hicieron firmar un contrato de confidencialidad, no, no es cierto, no, no me acuerdo, pero al final de cuentas, la academia, sí, no, después, ne no. La academia no necesita dinero, la, la academia lo que necesita es, es que los propios cineastas, les, les, les, les así como, como funciona en Hollywood, o sea, me hace increíble que tengan la desfachatez de pedir dinero cuando ellos tendrían que fomentar toda una industria sí. que, y de ahí nutrirse, no pedirle dinero al Estado. O, o, oye, y, pero, pero, pero no es la Academia de Azteca, espero. No, no, no. <risa> pues casi, ¿eh? Porque, porque al, al final incluso terminan entregándose los premios entre ellos, no entre sus cuates, o sea, yo de, a mí se me hace muy raro que, que el... Presidente de la academia recibieron un Ariel no hace muchas ediciones, y bueno, ok, ya ellos. Yo, la verdad es que la academia me tiene sin cuidado. Nunca van a hacer un premio de cine experimental, jamás. ¿Jamás? Y aparte sería absurdo, porque pues, premiar el cine experimental, como ¿con qué bases? Ya, eso ya es una polémica fuera de este podcast, ya lo una. Pero sí, tienes toda la razón, Bárbara. Y, y como que desde ahí se, se, se fueron conectando los, los puntos sí, para, desde que, ahí para que pudiéramos ese colaborar. Y qué chido, pues, o sea, todo esto lo decía, digo, además del chisme, pero para decir que qué chido que en esta edición hayamos podido, eh, pues, a, a, a unir fuerzas y que si algo, este también, ¿no? Pues obviamente con gratitud recibimos el estímulo, pero también con, pues, con conciencia crítica, ¿no? Tampoco es que, ay, guau, wow, idolatramos a, a cine y Focine, ¿no? Claro que sí es una cobijita para que este año hayamos podido... Justamente lo que, que preguntaste al final y ya no se contestó, esta vez pudimos ampliar nuestro alcance, no vale. solo trabajar en Guajintlán y Teacalco que son las comunidades donde normalmente trabajamos, sino hacer digamos tres paradas, Tenemos como, teníamos como tres paradas, la primera y la segunda ya fueron, la, la segunda fue en tres comunidades muy, muy cercanas que fue Rancho Nuevo, Coahuxtla y El Soquital y nos falta todavía una última parada que se va a dar a finales de noviembre en la comunidad de eh, Xochocotla, también en Morelos. Es primera vez que vamos allá. Estamos haciendo una alianza también con un colectivo de allá eh, muy chido y entonces creemos que... Que, la, que pues también esa última parada que nos queda para cerrar nuestro ciclo de actividades va a estar muy chida. Nos llevamos también ya el material que tenemos para que si hay oportunidad proyectemos por ahí este, unos cortitos previos a, la a las funciones y así. Este, también para las funciones en escuela nos funcionan muy bien estos, estos cortos, pues ahora sí de, de formato corto. Y, y pues nada, agradecerte mucho el espacio, obviamente este, un gusto estar aquí, un gusto seguir, que, que podamos, como, como dices, seguir creciendo nuestra, nuestra relación este, como formadores, como exhibidores, como, como, contra, como contrapeso de la academia y de, y de cosas así, y, y que pues digo, qué maravilla, ojalá que el focine nos siguiera apoyando. Este, siempre, pero si no, al menos ya nos permitió en esta edición eh, conocernos, hacer alianza y, y, y pues creo que así con muchos proyectos, ¿no? Ultracinema, eh, un colectivo por acá, uno por allá, o sea, eso es lo que yo val le valoro mucho a esta edición de lo que nos está permitiendo hacer Focine, porque pues esos lazos obviamente son nuestros y van más allá de cualquier estímulo que podamos recibir. Entonces, pues, nada, muchas gracias por, por abrirnos este espacio y ojalá que, que sigamos acá. y Un gusto estar acá también con el maestro Antonio y con Xochitl, obvio. Sí, no, y todo is... Ay, ya nos está, bueno, o sea, se está es, robotizando es... otra vez esa censura del internet que me, cuando, cuando, iba, cuando iba a te hablar limpia, mal. De, de, de, pues, sí, seguro, te, están ahí picándole, ¿no? Eh, pero, tí, o sea, tienes razones, está, está chido, qué bueno que nos, que nos dieron esta lana, que nos, nos da la oportunidad de hacer, de hacer más cosas con un poquito más de tranquilidad. Pero al final de cuentas estamos haciendo algo que tendrían que hacer también, ¿no? O sea, tendrían que preocuparse, o sea, es una manera como de... de, de ...de cubrir todas estas, estas otras áreas del, del cine... ...que pues tampoco les alcanza los dos brazos, ¿no? O sea, que, que, que afortunadamente se está dando... ...y que hay que aprovechar de aquí a que se acabe el sexenio... ...porque bueno, tú sabes que estos planes... ...pueden sí. desaparecer de la noche a la mañana... ...entonces pues bueno, sí sí agradecer que, que, nos, que, que nos están echando la mano... ...pero pues bueno, de alguna manera también es obligación... ...buscar estrategias para cubrir estas canchas, ¿no? Entonces... ¿por qué no apoyando a la gente que lo está haciendo? Entonces, bueno, pero bueno, pero ahí si nos, si nos escuchan, por favor, denos más lana para el próximo año. No, pues yo lo que rescato y valoro mucho de estos espacios también, eh, digo, tú ya lo mencionaste, ¿no? Muchas veces, la verdad, Bárbara y yo entramos en crisis, más con la pandemia, que pues, nos bajoneó así de entre que los recursos, las convocatorias escasearon, de ay ya, ¿por qué estamos haciendo esto? Y siempre es bien bonito encontrarnos con más personas que les interesa todos estos temas, que se emocionen con nosotras, entonces, eh, pues muchas gracias, eso, agradecerle a Bart, que Bart fue la que ahí tuvo la iniciativa y que eso, ¿no? Como nos estuvimos repensando, porque también aquí entre los chismecitos y ahí siento que, que Bart también pone mucha atención a eso, de pronto, también en esto de armar la programación, eh, pues ver como que siempre ha sido muy insistente de, oye, pues hay que, a, a, hay que como hacer alianza y apoyar a proyectos como los de nosotros, ¿no? O sea, como que justo así, ¿para qué vamos a, a estarle pagando? Que digo, no, no es mucho, pero lo, lo, el baro que teníamos para lo de los derechos, pues a las grandes productoras que de pronto no nos han tratado tan bien. Ay, sí, no es cierto. Pero, pero, pues, eso también está bien chido de, de ir tejiendo alianzas, este, palachelas, para, pues, para, también para este, que seamos este, paño de lágrimas ahí cuando nos bajonemos. Eso ayuda, o sea, para mí, en Morelos, de pronto me siento ahí como sola, en, o sea, como de ahí medio solitaria en amacusac y, y nos ha faltado, ¿no?, con, como conectar con más, con más banda de allá, porque ayuda a tejer, y, y echarnos la mano y porras entre nosotros. Entonces, qué chido estar por acá y por la escucha y por compartir ahí eh, también su proyecto con ustedes. Con nosotros. Más. Bueno, pues, eh, pues ahora me, me, me, me toca a mí, la verdad estoy muy, muy contento también de, de saber que usted, Cinema, tiene, tiene pues... Eh, estas estos, estos, eh, aliadas que nos permiten llegar a más, a más públicos, ¿no? Que realmente es una, una como, como ustedes bien lo dicen, es, es, una, pues es, es tejer redes, tejer conexiones y, y, y eso, pues, eh, así como lo bailado, nadie nos lo quita, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, yo, yo, yo la verdad... Y, y además es un gusto saber que, que pues se hace se hacen estos esfuerzos en el estado de Natal Cuernavaca entonces pues está, está muy padre eso de, de de de saber que tenemos como como, como pues un montón de de este pues de brazos ¿no? trabajando y de mentes trabajando y, y la verdad es que sí es es, es, es, es sí lo digo como muy frecuente pero de pronto sí es como no pues ya ya para qué me levanto no dice uno de pronto pero pues hay un montón de, de razones yo la verdad es que nunca tuve como como en mente la, la ser, ser pues promotor y, y organizador pero pues heme en aquí entonces pues eh, la verdad estoy estoy muy muy muy contento y además quienes es, eh, escuchen el, el, el podcast, eh, pues obviamente solamente hay audio, pero en el video estoy viendo ahí asomándose al domingo de, de, de Micha, que es, que es, eh, que es un, un, un perro negro extraordinario y, y bien juguetón. Y aquí, vi, aquí vino de Metiche y eso me hace acordarme que tengo otro proyecto que, que seguramente han escuchado el Festival Fauna de, de Cine Animalista, que me encantaría también poderles compartir películas ahora en su, en su tercera parada. Si no, en futuras ediciones, por favor, eh, platiquemos. Hay unas cosas fascinantes que igual, lo mismo, ¿no? Eh, este, con lo, lo que decía tal <coughs> es eh, temas preocupantes. A mí el tema de los animales también es otro de los que me, me mueve, me motiva. Eh, digo, llegué aquí a Tepoztlán con dos perros y ya tengo seis, llegué a tener siete, todos rescatados, todos, este perro me lo encontré en la calle, ¿verdad, Domingo? Este, <ríe> Entonces, a través del cine, es, es una manera de poder incidir también en la mente de los, de los, de los más jóvenes, de los niños, de las infancias, pues, para que ent entendamos, terminemos de entender de una vez si podamos construir un futuro en donde los animales también tengan un lugar. Eh, el lugar que se merecen, que es muchísimo más importante que el de los humanos, entonces por favor ahí tomen en cuenta estas películas Nos, yo encantado de armarles uno, dos, tres, cinco mil programas, tenemos muchas películas muy muy bonitas y pues sí, aquí vino de metiche el domingo a, bueno, a, a, para cerrar el podcast hace, a, hace tiempo no lo, no lo veía y está re bonito y me cae re bien y bueno pues, es... pues ya nada más para, para, para <ríe> sí. concluir pues estamos grabando este podcast en los cumpleaños eh, la madre de mi hijo, que aunque ya no estamos juntos desde hace un buen rato, pero pues eh, le mando una felicitación muy, muy, muy, muy, muy cariñosa, con mucho gusto. Y algo más iba a decir, a lo mejor una mentira, porque ya se me olvidó. Bueno, pues, eh, <risa> les, les agradezco, Sotchi, les agradezco, eh, Bárbara, pues muchas gracias por su tiempo, por platicarnos hasta intimidades, ahora salieron hasta intimidades este, detrás de, de, de, de detrás de las organizaciones de sus papás. Entonces, eh, y, y, y, ah, ya me acordé que es lo que quería decir. Pues bueno, también pues saludos a iraís que salió en que salió la, la conversación, nuestra productora y mi mamá, son pues, nuestras tres... Eh, eh, escuchas entonces pues ya, ya cubrimos ya cubrimos la cuota, cuota <risa> el día de hoy no no es cierto muchas muchas gracias y, y, y pues pues, eh, pues eh, sí a levantar la toalla cuando la tiremos <risa> buenísimo eh, maestro pero... Buntu pues muchas gracias eh, eh, chicas esperemos que la siguiente etapa de su proyecto sea igual de maravillosa y pues ahí ahí nos comparten sus impresiones estamos abiertos, ya saben las películas de ultracinema están disponibles para cuando las necesiten, esperemos poder eh, seguir colaborando eh, el próximo año y pues estamos aquí dispuestos a, a, a, a cualquier tipo de, de idea, por más enloquecida que, que se les ocurra que podamos hacer juntos, encantados de la vida eh, pues bueno, esto fue eh, Nada es Original eh, el podcast más pirata de las redes que en esta ocasión eh, tuvimos una conversación muy, muy interesante eh, de, con las integrantes del de cineclub La Luciérnaga. Eh, y bueno, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Y antes de que se me olvide, para el, el momento en el que este podcast haya salido, ya habremos sabido mucho más acerca de la decimoprimera edición de Ultracinema, que está a la vuelta de la esquina. Ya tendrán a disposición. Horarios, fechas, sedes, eh, esta ocasión nos, nos volvimos locos, aventamos la casa por la ventana y vamos a tener ultracinema, ahora sí, verdaderamente itinerante. Mérida, Morelia, Tijuana, Jalapa, eh, la Ciudad de México, obviamente Tepoztlán y un montón de ciudades que en este momento son Mexicali, Tecate, Puerto Vallarta, yo no sé, un montón, incluso Asunción, Paraguay y... Y, y La Paz, Bolivia entonces bueno, estén pendientes de los detalles pronto, pa para estas alturas ya estará revelado todo Montreal. Entonces Montreal, por supuesto y lo, que se, y, lo, y, y lo que se acumule en la semana, entonces bueno ahí estén pendientes de Ultracinema nos escuchamos en la que sigue Nada es original el podcast más pirata de las redes